¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Lofreak, y bienvenidos al episodio número 5 de Boku No Hero Academia. En el episodio anterior vimos que la competencia de caballería acaba de empezar. Y, y bueno, la verdad es que es el momento crucial de, de, de esta competencia. Así que chicos, si están viendo esto a través de YouTube, recuerden que el video completo estará subido en la segunda plataforma, en el cual el link está aquí en la descripción para que lo puedan ver sin problemas de derechos de autor. Así que bueno chicos... Muchísimas gracias por ver. Y bueno, si lo están viendo en la segunda plataforma, no olviden ir a mi canal de YouTube donde pueden suscribirse al canal para ver más videos como este. Muchísimas gracias por todo, chicos, y yo los dejo hasta aquí. Si están viendo desde YouTube, los espero en la otra plataforma. Ok chicos, este es episodio 5, vamos directo a ello. <risa> Esto fue fácil. ¿Tienes la misma? No. ¿Viento? ¿Viento? Salvados por... Cuestión de suerte realmente. No lo dije antes, ese tipo me llamaba mucho la atención. <risa> <risa> ¿Qué? Oh. Él es su viejo, supongo. Oh. No creo que debería de estar en esa forma, de verdad. No debería desperdiciar tanto tiempo en eso. Oh, ¿en serio terminó? Ok. Veamos el avance, chicos. Ok, es una declaración de guerra para variar en contra de Doria. Pero bueno chicos, voy a dejar el episodio aquí. Eh, fue un episodio muy muy emocionante la verdad, muy muy bueno. Y espero que de, de aquí en adelante sean tan buenos como este. Así que si lo están viendo en la plataforma alterna, muchísimas gracias por estar conmigo esos 23 o 25 minutos. Muchísimas gracias por todo chicos. Si lo están viendo en YouTube, no olviden que pueden ir a ver este video, lo, los... Los links van a estar aquí en la descripción para que puedan ver la, la, el video completo. Ya que no quiero arriesgar mi canal a, a copyrights. Así que bueno, muchísimas gracias chicos. Muchísimas gracias por todo, por el apoyo y por estarme apoyando en esta serie. Que es una de verdad que yo disfruto muchísimo. Y yo los veo en la siguiente. No olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Y yo los veo. Soy Luis Freak. Bye bye.